y me dice wow si quiere ir a jugar Y Coy me dice guau wow, si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola si muy contenta está Jugamos en el patio, la plaza o el teatro Ella sigue mi ritmo incluso cuando hay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 y me dice, wow, si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola, si muy contenta está Y Coy mueve la cola, si me pongo a bailar Y Coy mueve la cola, si me pongo a cantar Y Coy saca la lengua, si muy cansada está